Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. También saludo a Maribel, qué gusto escucharte Maribel también y saber de toda la, la lucha por la participación política de las mujeres afromexicanas que están haciendo. Eh, estoy Hace un ratito se me cayó el internet y ya tenía configurada mi, la compartición de mi presentación y ahorita no se deja, pero un segundo y ya. Ya quedó. Ya está. Buenísimo. Ahora la pongo nada más. en que se vea la pantalla completa. Listo. Bueno, eh, pues yo quisiera comenzar contándoles que en Luchadoras nos hemos dedicado mucho los últimos años a investigar sobre violencia cibernética contra las mujeres. Y nos hemos dado cuenta de manera general eh, que... El espacio digital, internet, digamos tiene un doble potencial, así es como nosotras lo decimos, ¿no? Tiene un potencial transformador y tiene un potencial reproductor de las violencias de género y de las desigualdades estructurales. Seguramente todas nosotras que estamos en la audiencia, hemos, pues nos hemos beneficiado de algunas de las... Eh, Ventajas que tiene usar las tecnologías para promover nuestras agendas por la igualdad y nuestras agendas feministas y por los derechos de las mujeres, específicamente en el terreno, por ejemplo, de lo político. Como ahora, por ejemplo, que escuchaba Maribel, pensaba en lo importante de la organización de las mujeres afromexicanas entre sí, ¿no? Eh, ella nos platicaba, pues, que con otras compañeras que también se estuvieron eh, postulando, etcétera. Eh, se estuvieron como siguiendo los pasos, dando herramientas entre ellas, etc. Y pues nosotras hemos visto cómo Internet es un espacio también que facilita esto, ¿no? Facilita que las mujeres nos encontremos, intercambiemos opiniones, expresemos nuestras opiniones, con, demos a conocer y repliquemos nuestras agendas de trabajo, políticas, sociales, activistas de cualquier tipo. Eh, que generemos corrientes de información alternativa, no solamente lo que los medios tradicionales, y ahora que en esta serie de conversatorios que está teniendo la, la Sandía Digital, se habla mucho también de la participación en radios comunitarias, etc. Eh, Internet ha sido como un espacio y un, sí, un espacio catalizador de muchas posibilidades de organización y de expresión colectiva eh, para plantarle cara al poder, a los poderes machistas, a los poderes tradicionales, a los poderes institucionales. Que se, que se resisten a transformarse para incluir a las mujeres, a las personas de la diversidad, a los pueblos originarios, a las personas afromexicanas, a las personas de la diversidad sexual. Sin embargo, también Internet, y nosotras lo hemos visto, se ha convertido en un terreno de batalla y de disputa y de lucha. Y el Internet, en Internet también se están organizando grupos de derecha, grupos antiderechos, y grupos de ataque que justo lo que es, buscan es acallar las voces de las mujeres organizadas. Entonces, para nosotras es muy claro, y hemos documentado a lo largo de los diferentes informes que hemos hecho en los últimos años, cómo las mujeres que utilizan el espacio público, que deciden dejar el, el espacio privado solamente al que estábamos confinadas, y hacer ejercicio del espacio y de la agencia política, no necesariamente de partido político, sino de, de ese poder de organización como colectivo, de, de transformación, el ejercicio de su liderazgo a través de, de, de compartir en los espacios comunitarios, colectivos, públicos, como es el Internet, su voz, sus propuestas, etcétera están siendo atacadas, no están siendo atacadas por estos grupos organizados que lo que buscan es... Que regresemos a ese, a ese lugar de confinamiento de la, de la casa, de la privacidad, de lo íntimo y que no ejerzamos nuestros derechos eh, humanos de participación y en concreto ahora que estamos convocadas también, eh, co-convocadas por la Sande y por el INE, eh, de nuestros, en nuestros derechos político-electorales, ¿no? Entonces, eh, ¿De qué grupos estamos hablando? Estamos hablando de mujeres defensoras de derechos humanos, de mujeres eh, activistas, de mujeres de organizaciones, estamos hablando de mujeres políticas o candidatas, estamos hablando también eh, de mujeres que están en relaciones violentas y que están buscando una salida y que por ello están viviendo ataques. Estamos hablando de mujeres que están promoviendo el acceso a la interrupción legal del embarazo sin que sea criminalizada. Estamos hablando de mujeres de la diversidad sexual. Todo eso que atenta sobre esos poderes del patriarcado eh, y que de, destruye o atenta contra ese privilegio masculino histórico. ¿no? Entonces, en 2018, en ese momento, ya ahorita ya pasamos por otro ciclo electoral, pero hace dos años, en ese momento fue la primera vez que se habían fortalecido de cierta manera las reglas de participación de cuotas de género en los partidos para el proceso electoral, que teníamos una, pari una participación paritaria como nunca antes en un proceso de esa magnitud, donde más mujeres estaban contendiendo por puestos públicos y en igualdad de números que los varones, y además fue un proceso electoral que tuvo por primera vez un resultado el, como resultado de la conformación paritaria del Congreso. Eh, entonces, en ese momento, luchadoras hicimos un estudio de cómo se manifestaba la violencia digital contra esas mujeres candidatas. Eh, vamos a ver. A ver, dame un segundo. Voy a ir pasando la presentación, espero que cambie. Sí, sí, cambio. muy bien. Entonces nos dimos cuenta que eh, esta violencia digital le le fue una batalla muy importante eh, y un obstáculo fundamental que impidió que las mujeres pudieran participar en igualdad de condiciones en la contienda electoral. Entonces vamos a, a complejizar un poco. No se trata solamente de que las mujeres de que existan las cuotas y podamos participar en la misma cantidad. También se trata de darle una mirada cualitativa al proceso. Y como decía Maribel hace rato en su presentación, hay muchos factores estructurales a los que nos enfrentamos cuando estamos en, en, en este ejercicio pues, de la búsqueda de un puesto público que eh, impiden que sea una, una contienda igualitaria. Hay condiciones de género que siguen afectándonos más a las mujeres y eh, en, esta, en esta ocasión y con este estudio lo que nosotras pudimos demostrar es que la hostilidad en espacios digitales, la violencia digital, el acoso cibernético, estaba siendo un obstáculo para que las mujeres pudieran participar en igualdad de condiciones. La igualdad no es solo numérica, la igualdad también tiene que ver con la experiencia libre de violencia, de las mujeres que contienden por un puesto político. Y el espacio digital se ha convertido en un terreno minado para nosotras, donde eh, expresar nuestras opiniones, organizarnos, hacer visibles nuestras luchas está bajo ataque y está en riesgo. En México, el 70% de la población ya tiene Internet, ¿no? Y en ese año en particular, las personas, 6 de cada 10 personas consideraba que Internet era fundamental para su decisión de voto, para informarse de los procesos democráticos. Y hemos visto cómo el rol de Internet y las redes sociales en los procesos electorales es muy fuerte y es definitivo. Y, y no solo en México, a nivel global. Hemos visto cómo, por ejemplo, eh, las campañas de financiamiento, de eh, anuncios en redes sociales pueden ser un factor que, te, que favorezca el voto hacia un candidato u otro, o una candidata u otra, ¿no? Y para esto, o sea, hay muchos ejemplos internacionales de, y, y se ha discutido mucho cómo las redes sociales deben de normar mucho mejor cómo se transmite la publicidad electoral en sus plataformas para que no sea un factor que beneficie o afecte a candidatos en particular para que no sea un espacio que influencie de manera inequitativa el proceso democrático en los países. Para esta investigación tuvimos varias fuentes de información. Primero, y esto me parece algo muy importante que decirles a ustedes, que son mujeres eh, probablemente que están involucradas en procesos de participación política a nivel comunitario, la principal fuente de información que nosotras tuvimos para registrar los ataques digitales fue las denuncias que las mujeres candidatas hacían en los medios porque nos dimos cuenta que muchos de los ataques que recibían las mujeres venían o se les o se hacían ataques por, a través de mensajes privados o mensajes directos que nosotras no podíamos ver, no podíamos rastrear o sea, viendo las redes sociales de las candidatas no podíamos ver esa información porque las amenazas les estaban llegando por mensajes privados y entonces la principal fuente, un número uno de información que tuvimos, fueron esas mujeres que dijeron, esto que me está pasando, esta agresión digital que estoy viviendo, es violencia política. Se llama violencia política y está mal y está afectando mis derechos y mi oportunidad de, de, de contender en igualdad de condiciones. Y entonces hacían una rueda de prensa a veces acompañadas de sus partidos o de sus compañeras y decían me están atacando por internet, me están amenazando, me están diciendo esto. Y entonces nosotras podíamos rastrear esa nota de un medio local que decía qué estaba pasando y entonces ya empezamos a nuestra base de datos. Candidata en tal estado amenazada por Facebook o amenazada a través de WhatsApp y le dijeron esto y tal. Y entonces así fue que empezamos a lograr a recuperar un poquito de información acerca de las múltiples agresiones que seguramente las mujeres vivieron en esas elecciones. Un segundo principal, una segunda principal fuente de información fue eh, los institutos electorales locales. Como ustedes saben, ustedes pueden denunciar violencia política ante los órganos electorales de su estado y, esta, y ellos tienen la obligación de recibirla, investigarla y hacer algo al respecto. Entonces, le hicimos solicitudes de información a todas las 32 entidades y algunas federales para que nos dijeran cuántas mujeres candidatas habían denunciado ataques digitales. Y así recibimos como otro bonchecito de, de información. Y también estuvimos todo el tiempo monitoreando Twitter para ver todos esos hashtags machistas que surgían contra candidatas. ¿no? Por ejemplo, identificamos en ese año hashtags que se convirtieron trending topic, o sea, que fueron de los más comentados en México, contra María Rojo, por ejemplo, o contra Nestora Salgado, por ejemplo, y así algunos más, ¿no? Otras candidatas que les creaban un hashtag Lady algo para burlarse de ellas, para sacar información de su pasado, para menospreciarlas, para atacarlas, y todo esto definitivamente, ¿qué pasa? ¿qué hace? Empieza a generar como un entendimiento colectivo de burla, de descrédito, que merma las mismas oportunidades para que las mujeres sean consideradas idóneas para ocupar un puesto público. Es decir, ataca su imagen pública, su, conf su confianza pública y afecta su oportunidad y sus derechos electorales. También hicimos entrevistas. Bueno, voy a compartir un poco más de los resultados. Este es eh, de los resultados. En total, nosotras logramos en ese año registrar 85 agresiones digitales contra 62 candidatas en 24 estados del país. Aquí está el mapita. Algo muy importante es decir, 85 agresiones contra 62 candidatas. Porque una candidata recibía varias agresiones digitales simultáneamente, ¿no? Generalmente pueden venir entrelazadas. Eh, y ahorita les voy a platicar de una tendencia en particular que descubrimos que re justo refleja cómo hay una serie de agresiones entrelazadas. Entonces, 62 candidatas, 85 agresiones en 24 estados del país. ¿Qué nos dice esto? Que 24 estados del país, o sea, en gran parte de todo el territorio nacional, las mujeres estaban siendo atacadas a través de internet. Y sabemos que estos números son un subregistro es la información que logramos rescatar rascando a las fuentes de información múltiples que había. Pero seguramente los ataques digitales fueron muchísimos más. Y si hablamos de este periodo electoral que acaba de pasar, también. ¿Por qué? Porque estábamos en medio de la pandemia y, mu y probablemente muchas de las campañas se trasladaron más al terreno digital, dado los impedimentos pues, que el confinamiento puso a la convivencia pública, ¿no? en el espacio público. ¿Cuáles son las agresiones que más vimos? Primero, expresiones discriminatorias. que son? Mensajes. Mensajes en Facebook, en Twitter, en cualquier red social, mensajes por WhatsApp, SMS, donde te ataquen por ser mujer, o por ser mujer afromexicana, o por ser mujer indígena y estar participando en la contienda electoral. Es decir, un mensaje que te menosprecia. El segundo, por alguna de tus condiciones, ¿no? De, identitarias. Eh, un, una segunda tendencia de ataque fueron las amenazas. Eh, las amenazas se diferencian de las expresiones discriminatorias en que mmm, son, es un contenido, también es un mensaje que te llega, pero ese mensaje ya te dice que te va a hacer algún daño. Te quiere hacer un daño físico, sexual, patrimonial... Habla de que te de un ataque, ¿no? Te está amenazando. La tercera tendencia fue el desprestigio. Y nosotras creemos que probablemente esta es una de las, de las agresiones más extendidas contra las mujeres que están en una contienda electoral. Es decir, campañas difamatorias. Mentiras, fake news, en contra de una mujer candidata para afectar su carrera política y, que, y, su, y, y, y afectarle en la contienda electoral, afectar su campaña, ¿no? Y luego vienen otro tipo de, de agresiones como suplantación de identidad, difusión de imágenes íntimas, acoso, extorsión. ¿no? ¿Cuáles fueron los medios principales a través de los cuales se cometieron estas agresiones? Llegaban a través de WhatsApp, de llamadas telefónicas, pero también los medios de información y la televisión. Es muy importante porque encontramos dentro de los actores o de las fuentes de agresión o de los perpetradores más frecuentes, también a la prensa y a los medios. ¿no? Por ejemplo, en ese año hubo una candidata que pensó en crear una estrategia de, de difusión de su campaña a través de Tinder. Tinder es una aplicación de citas. Y entonces, nosotras escuchamos del caso, porque bueno, se volvió como la candidata de Tinder, muy criticada por estar tratando de... Hacer campaña a través de una app de ligue, ¿no? Y entonces empezamos a ver todas las notas y empezamos a arrastrarla. Restrar, Cuando hablamos con ella y la entrevistamos, nos dijo, abrí Tinder un día, pero me convertí en la candidata de Tinder. Entonces también hay que preguntarnos, ahorita que estamos hablando con la Sandía Digital, sobre medios de información y medios de comunicación y cuál es su rol en la, en, en la, en la participación política de las mujeres, cómo los medios no están capacitados todavía para cubrir con perspectiva de género cualquier aspecto de la vida de las mujeres, el político pero cualquiera, el deportivo, cuántos, cu cuántas cuántos medios deportivos siguen hablando de qué guapa se ve la futbolista en lugar de los goles que mete, ¿no? Eh, esta es una tendencia de, de narrativas machistas que sigue dominando en los medios de comunicación y que en el contexto político los convierte también en uno de los principales agresores, ¿Qué redes sociales usaban para atacar a las candidatas? Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Ahora, algo que nosotras tratamos de hacer en ese año fue también mapear qué tanto las mujeres candidatas estaban usando Internet para hacer sus campañas políticas. Y en ese momento vimos que no todas, y nos daba mucho gusto pensar también que todavía había mucho trabajo que se hace de base, ¿no? como viendo cara a cara a las personas, y recorriendo los barrios, hablando con, pues, con eso, con la ciudadanía a la que vas a representar. Pero en este año de elecciones en confinamiento, seguramente esto cambió. Y es muy importante que también, como mujeres candidatas, pueda, que las mujeres candidatas puedan tener procesos de formación en seguridad digital no solo para enfrentar un ataque digital, sino para prevenir y tener ya estrategias de seguridad montadas y operando antes de su proceso para poder contener cualquier ataque que pase. Entonces, si sabemos, por ejemplo, cómo gestionar o tener contraseñas más seguras, ¿no? O verificación de dos pasos, o que no, o que. O, no, o tener dos perfiles, no es algo que recomendamos mucho, tener dos perfiles, un perfil público como candidata y un perfil privado, donde ahí ya te comunicas con tu familia, postes las fotos de la fiesta, de las vacaciones, etc. Y con medidas de seguridad diferenciadas, porque justo vimos que estas personas que están atacando a las mujeres en internet, están investigándolas para ver qué información logran tener de ellas y... Eh, si, sigo, si, si, si me siguen escuchando, ¿verdad? No se me cayó el internet. No tengo forma de saber. Si alguien me puede ayudar a, a decir si sí si sigo en la, en la transmisión. Si ¿Sí sigo online o me caí? Bueno, voy a seguir. Eh, estoy esperando. Sí, está trabada mi imagen. Deme un segundo. Hola, hola. Ah, ya estoy. Ya estoy de vuelta. Ok. Eh, bueno, entonces les voy a compartir ahora sobre esta tendencia de ataque que registramos. Eh, lo llamamos cadena de agresiones y por eso es que les decía que hubo 62 candidatas agredidas, pero registramos 85 agresiones porque había quienes recibían varias agresiones simultáneas o encadenadas entre sí, ¿no? Por ejemplo, una, la primera, era el doxeo, que es esto que les digo, investigar a la candidata, qué información hay de ella, sobre todo de carácter personal, no público, no asociado a su campaña ni a su ejercicio político, sino a su vida privada, para después sacar o tomar esa información, manipularla de cierta forma para crear una campaña de desprestigio que una vez que se circula y se pone ahí afuera la campaña de desprestigio contra la candidata, empieza ella a recibir expresiones discriminatorias por parte de toda la gente en Twitter o en Facebook que ve esa publicación y que le empiece a escribir, eres una no tal, tal por cual, ¿no? Entonces vemos cómo existe esta tendencia. Otra cosa muy importante es que esto nos da cuenta de que realmente hay una inversión Inversión de tiempo, de recursos, de estrategia para atacar a las mujeres a través del espacio digital. Son personas o grupos organizados que se toman el tiempo de crear e idear cómo atacar para llevarlo a cabo y lograr un objetivo, que es causarle daño a la víctima. ¿no? ¿Y qué hay detrás de esto? Bueno, hay gente que nos pregunta, bueno, es seguramente otro partido que, que quiere más votos, etcétera. No lo tenemos del todo claro. Registramos a algunos agresores, ahorita vamos a regresar a eso. Pero lo que sí es que sigue siendo el sistema machista que quiere a las mujeres fuera del espacio público y, y que nos ataca además por razón de género. Es decir, porque somos mujeres haciendo uso del espacio público, ¿no? Ahorita vamos a llegar ahí también. Bueno, les comparto ahora. Esto. Los cargos de las mujeres agredidas principalmente fueron a nivel local o mujeres que disputaban alcaldías y diputaciones locales mucho más que diputadas federales o senadoras o gobernadoras. Esto también es muy importante porque eso nos dice que tenemos que poner un foco en lo local, ¿no? que ahí se está dando mucho, mucha ebullición, muchos ataques. Y los agresores decíamos que eran o redes, usuarios de redes sociales, pero también vimos que integrantes de partidos políticos o medios de comunicación, como yo les decía hace un rato. no Esto también significa que no solamente son personas que usan las redes y que están atacando troleando, como se conoce normalmente, sino son personas al interior del mismo partido. que Como yo les decía hace un momento con el ejemplo de las cuotas, que están perdiendo poder, están perdiendo ese privilegio, que la igualdad y las acciones afirmativas les están pisando los callos, están tirando al patriarcado y entonces reaccionan también como, con, por ataques, ¿no? Y los medios de comunicación que todavía tienen mucho que aprender en tema de cobertura respetuosa e igualitaria en las mujeres. Vimos, como yo les decía, que estos ataques tienen un fuerte componente de género. El 62% de estas agresiones tuvieron una razón de género detrás. Nos pusimos a hacer un análisis de los ataques y nos dimos cuenta que había cinco patrones relevantes de ataques por género. El primero lo llamamos juicio de carácter sexual. Que consiste, que, que, ¿En qué consiste? En que se habla de la vida sexual o íntima de la candidata. No se habla de su agenda, no se habla de su capacidad para hacer un puesto público, no se habla de qué estudió, se habla de su vida íntima y su vida sexual. ¿Por qué? Porque la vida sexual de las mujeres sigue estando al centro de disputa, no solamente en la calle, sino en internet. Y por eso la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es uno de los ataques que más registramos en la línea de apoyo de, a la violencia digital que tenemos en luchadoras. Es impresionante las mujeres estamos siendo atacadas a través de la exhibición o de la puesta en duda de nuestra sexualidad en internet lo segundo es la objetualización sexual es decir, mujeres a las que se les objetualizaba, se les de se decía ah, comentarios sobre su cuerpo por ejemplo, ¿no? en algunos casos se tomaban fotos de, de su pasado que se si habían sido instructoras de fitness o que se si habían venido a la playa en bikini y eh, se, se ponían estas imágenes y se hablaba de ellas acerca de qué guapa estaba digo, qué guapa estaba es lo menos agresivo que se decía en, en esos mensajes que registramos ya se imaginarán el tipo de mensajes alrededor del comentario de los cuerpos de las mujeres candidatas incluso encontramos una página en Mercado Libre que estaba vendiendo el pack de las mujeres más sexys de las elecciones, que se habían dedicado justo a investigar sus redes privadas y bajar fotos privadas, eh, donde se viera su cuerpo, etc., y lo vendían en 100 pesos en Mercado Libre. También vimos que había agresiones contra la familia, y esto lo relacionamos con género por el rol de cuidado que tienen las mujeres al interior de la familia, o por ejemplo, comentarios que les, reprimían, les reprendían perdón, si se ajustaban o no a los roles tradicionales de género o comentarios sobre su apariencia, que no parece mujer, por ejemplo, hacia mujeres lesbianas, no que no se sujetan a esos criterios como de imagen típicos de la feminidad, no y entonces pues son criticadas y hay burlas por ahí. Aquí estamos viendo algunos ejemplos, un hashtag que surge, Lady Amante, ¿no? para acusar a una mujer candidata de sus supuestos vínculos amorosos con otro candidato, etc., y decir que está ahí, por favores sexuales y no por su carrera política, ¿no? Objetualización sexual, como pueden haber aquí, comentarios acerca de su ropa o de lo que hay dentro de su ropa, no, terribles, ¿no? Eh, el pack, que les decía? Agresiones contra la familia, roles de género, dedícate a cuidar nietos, mejor vete a hacer las tortillas, hazme un sándwich, ¿no? Cosas así que... que le dicen las mujeres que vuelvan a su trabajo reproductivo del hogar en lugar de estarse eh, postulando a un cargo público. Y apariencia, ¿no? Por ejemplo, aquí a una mujer, a eh, una candidata lesbiana, le comentan, más bien es un hombre, ¿no? Porque nos sujeta esos, a esos estereotipos de, de, de imagen de las mujeres. ¿Qué concluimos? Esto que yo les decía. El espacio digital está siendo un escenario de violaciones graves de derechos humanos. Las agresiones digitales tienen materialidad física. Los, las agresiones digitales sí afectan a las mujeres de inmediato. Una gran discusión que hemos tenido es que eh, nos dicen, bueno, es que las agresiones digitales son virtuales, ¿no? Pasan en, en la pantalla, no, no necesariamente se van a manifestar. Si te llega una amenaza que te dice... Eh, tú sigues, ¿no? Porque, por ejemplo, eso pasa, le llega un mensaje a las mujeres con fotos de una bala y, o fotos de feminicidios y les dicen, tú sigues. O sea, aunque, aunque no llegue a alguien a atacarte, eso ya tiene un efecto inmediato en el bienestar físico y emocional de una mujer y de una candidata por igual, ¿no? Entonces, no podemos pensar que las agresiones digitales no son reales o son menores, si tienen que considerar en igual caso de gravedad, y además en algunos casos sí puede ser una alerta para reforzar medidas de seguridad en nuestro entorno para poder evitar o prevenir que una agresión digital escale y se materialice en lo físico. ¿No? Eh, en ese, en ese año, y todavía sigue sucediendo, la conversación pública en espacios como Twitter es sumamente agresiva y sumamente machista. Y realmente la capacidad que tenemos, no las mujeres, todas las personas y nuestros equipos de trabajo de procesarlo es avasalladora. O sea, nosotras en luchadoras hemos vivido agresiones digitales, eh, en lives así como este que estamos teniendo en este momento. Llegan troles masivamente a atacarnos. Y entonces, mientras estamos teniendo una gran conversación con otra mujer increíble, inspiradora, etcétera, de pronto empiezan a llegar troles machistas y nos empiezan a poner comentarios de estos que les decía, ¿no? Hazme un sándwich o comentarios más, más, más, más eh, elevados, y más agresivos sobre violencia física. Y entonces... Es muy, o sea, es muy difícil desplegar estrategias de protección en un contexto así. Eh, nos dimos cuenta en esas elecciones también con esta investigación de que hay un uso deliberado de las tecnologías para atacar, ya sea extrayendo datos y luego despre de, para desprestigiar o para agredir a las candidatas a través de comentarios discriminatorios. ¿no? Algo muy importante es que tenemos que denunciar más esta violencia. Y para eso es necesario que hagamos los, los, los procesos de denuncia mucho más amigables. Porque algunas mujeres nos dijeron, a ver, yo de por sí tengo pocos recursos para llevar a cabo mi campaña. Y entonces me llega un ataque y lo quiero denunciar y entonces el proceso de denuncia es largo, cansado, difícil. ¿A qué le voy a dedicar más recursos y esfuerzos, mientras estoy en campaña, pues a mi campaña, porque quiero resultar electa, y entonces si tenemos procesos de denuncia largos, cansados y poco efectivos, se desincentiva la denuncia, no es lo mismo que pasa con el sistema de justicia, entonces necesitamos que los órganos electorales tengan procesos de denuncia mucho más amigables, accesibles, para que esto se pueda seguir hablando y haciendo público. Porque es muy importante identificarlo, registrarlo, porque eso nos permite crear estrategias para reaccionar a esta violencia y podernos proteger e incluso prevenir. ¿no? Entonces la denuncia pública es fundamental. Eh, bueno, esto es algo que ya les había dicho cuando empezamos. Esta forma de violencia, la violencia digital, crea un entorno hostil alrededor de las candidaturas de las mujeres. Y eso es un obstáculo fuerte y grave para que puedan ejercer sus derechos políticos electorales en igualdad de condiciones. Entonces, todo el contexto, el entorno que rodea a las mujeres candidatas, instituciones, partidos políticos, medios de comunicación y la ciudadanía, tiene que considerar que la violencia digital es grave y debe de pensar, bueno, cada, cada actor tiene como su responsabilidad distinta, ¿no? Definitivamente las instituciones electorales y de partido político crear esquemas de atención, de denuncia y de acompañamiento que sean amigables, ¿no? Campañas de prevención también, como ciudadanía, pues que estemos conscientes de que de no replicar, de no replicar estos discursos. Este año también para estas elecciones eh, hicimos en Luchadoras una campaña con Instagram sobre fake news en contra de mujeres candidatas. ¿Cómo puedes reconocer una noticia falsa en contra de una candidata y no replicarla? Entonces, por ejemplo, algunos de los consejos que compartimos fueron eh, revisa... El titular revisa la dirección de internet. Si ves que es de un medio conocido, es más confiable. O de tu medio local, no, de tu radio comunitaria podría ser más confiable. Pero si ves, por ejemplo, que se llama todo lo que nunca te han dicho punto duda de eso, ¿no? O por ejemplo luego hay páginas apócrifas, no sé, hablando de lo universal otra vez. Eh, el universal en lugar de que diga eluniversal.com o no sé cuál sea la dirección del universal dicen el universal con doble R al final o en lugar de la jornada las la jornadas no y entonces tú rápido ves la nota ves el inicio de la dirección y no te percatas de esa diferencia minúscula y no te das cuenta que estás accesando a un, a un portal falso que se dedique en realidad a generar noticias falsas, ¿no? Eh, otra cosa es leerlo, leer el artículo, porque muchas veces solo nos dejamos llevar por titulares escandalosos y los reproducimos, o bueno, ni siquiera escandalosos, titulares que nos suenan más o menos como que está interesante y compartimos la nota sin haberlo leído. Y en el contexto electoral, donde se despliegan como tantos recursos en contra, pues... Para afectar el proceso, es muy importante hacer este proceso de verificación. Lee la nota y ¿qué piensas de la nota? ¿Tiene fuentes confiables? ¿Está escrito de manera confiable? Si no, corremos el riesgo de estar reproduciendo noticias falsas que también pueden afectar eh, los derechos electorales de las mujeres. Bueno, ¿a quién le toca hacer algo? Según las Naciones Unidas, los estados tienen esta obligación de adoptar medidas para promover la igualdad y la no discriminación, tanto en línea, online, como fuera de línea, en el terreno, en la calle, para regular el discurso de odio, porque está fuera de control. Eh, la, la, el in, Internet se ha vuelto un espacio hostil en contra de las mujeres, un espacio donde se perpetran muchas formas de violencia, que además con el tiempo se van sofisticando, se van volviendo mucho más afinadas, más, más progresivas, más... Mmm, se van recurdeciendo. Y entonces necesitamos que en el ámbito del Internet se llama el enfoque multi-stakeholder o multiactor, ¿no? Necesitamos que todas las personas y los actores clave de la sociedad tomen algo al respecto y hagan algo al respecto. Por ejemplo, ¿qué puede hacer el gobierno? Campañas de prevención. ¿Qué pueden hacer las legislaturas? ¿Legislación para eh, sancionar ese tipo de, de algún tipo de, de agresiones? ¿no? ¿Qué puede hacer eh, las plataformas de internet? Tener mecanismos de reporteo mucho más sencillos, accesibles, comprensibles en español, ¿no? Muchos siguen estando en inglés. Eh, o en otras lenguas incluso, ¿no? Ahora que escuchamos a Maribel sobre la importancia de las, de las lenguas originarias también. Eh, ¿Qué puede hacer los órganos electorales? ¿Seguir haciendo campañas de difusión para que las mujeres sepan qué es la violencia política? ¿O también tener programas de formación previos a las campañas electorales para que también tengan herramientas para defenderse en el espacio digital? ¿Qué pueden hacer las sociedades? Dejar de compartir, dejar de compartir. Suena una solución tan sencilla, tan básica, pero dejar de compartir corta el ciclo de viralidad y de violencia y puede también hacer una diferencia importante. Entonces, bueno, yo lo dejo ahí. Creo que el potencial de las redes sociales y de internet para avanzar la igualdad de las mujeres es muy importante. Es, tiene mucho potencial. Como les decía al principio de esta, de esta charla, Internet tiene un doble potencial, un potencial transformador y un potencial reproductor de las violencias. No, no es por default eh, que, que las tecnologías sean espacios que facilitan la agresión. Podemos hacerlo diferente, también mucho está en el uso y en la programación que está atravesada por las personas. Entonces, si tenemos una perspectiva de género, una perspectiva de no violencia en el uso y en el diseño de las tecnologías, podríamos estar contribuyendo a tener entornos más amigables que ayudan y facilitan la participación, la igualdad, el ejercicio de derechos y no que acrecentan la violencia, en específico la violencia de género. Bueno, muchísimas gracias. Eh, creo que hay algunas preguntas y también ahora podemos hablar un poco más. ¿Quieres, Geraldina, que lea ya la pregunta directo? Bueno, voy a leer la pregunta directa. Por aquí Javier Espinosa dice, ¿no consideras? A ver, ¿sí sigo conectada? Hola, hola.